Están instalando al frente de esta marcha nuestra bandera tricolor, haciendo alusión a la importancia de nuestros símbolos patrios y de los ideales de nuestros padres patrios. verde, el movimiento más grande que haya tenido la República Dominicana en los últimos años. Aquí está, de pie en las calles, marchando por la dignidad, en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Marcha verde, una vez más, este compromiso ciudadano de todas y todos los hombres, de mujeres, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, la familia, los niños, los abuelos, nuestros animales. De A lo lejos se observa el gran número de personas que están participando en esta marcha verde. En, calle, en compañía de banderas, tanto del Movimiento Verde como de la República Dominicana, y acompañadas de diferentes pancartas que rezan con las diferentes exigencias de este Movimiento Verde. Ustedes son testigos de la, en la primera fila de esta Marcha Verde en la Ciudad Corazón. ¡Nos conjuntos! ¡Nos conjuntos! ¡Macha verde! ¡A la casa de una vez. Catalina! amante preso de vida, su historia, estará dispuesto a repetir 1930, 1961, pequeño. no más reelección, no más corrupción. para nuestros grupos, traducción del dinero robado, fin de la impunidad, para el medio ambiente, trabajamos para el medio ambiente sano, gracias a los amigos de la prensa, internacional, que nos sigue, sigue avanzando internacional aquí presente nuestro histórico. Me va a cagar.